El objetivo de esta serie de meditaciones es lograr sanar y reactivar la capacidad de amar, que puede estar gravemente comprometida en caso de traumas, limitando seriamente la calidad de las relaciones. Para lograrlo, es necesario realizar un proceso de aproximación pausado a la capacidad de dar y recibir amor, desbloqueándola paso a paso. Para ello, te propongo una serie de meditaciones que profundizan en el cambio, debiendo repetir cada una de ellas las veces que sea necesario hasta llegar a sentir calma mientras se realizan. Ese será el indicativo para avanzar a la siguiente meditación. Como ayuda fundamental en el proceso de sanación, lo primero que se hará será realizar una programación subconsciente que ayudará a reducir o eliminar la intensidad de los bloqueos además de liberar las tensiones físicas y la carga emocional almacenada. Para ello, deberás elegir una palabra de activación, que te recomiendo que sea una palabra positiva y de uso común para ti. Una vez realizada la programación, puedes emplear la palabra de activación cada vez que notes algún malestar físico o emocional, durante las meditaciones o en tu día a día, como si fuese un mantra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 Ya has completado la programación. Para comprobar su efectividad, céntrate en alguna molestia física o emocional que percibas y pronuncia tu palabra de activación mientras mantienes el estado de observación y la respiración de manera continua. Al cabo de unos momentos, la molestia debería reducir su intensidad o desaparecer, aunque también puede ser reemplazada por otra molestia. Vuelve a repetir tu palabra de activación y continúa la observación, completando este bucle las veces que necesites hasta llegar a la calma. Si sientes que la programación no funciona, Puedes repetirla escuchando antes el audio de la relajación profunda, para lograr un estado de vagotonía más intenso. Ahora, empecemos con la meditación. El objetivo de esta meditación es rescatar tu capacidad de conectarte con otro ser vivo, empezando con uno que no represente una amenaza.